Noticia de ese bomba Boom. Y lo único que puedo decir es Gracias Warner, gracias por hacer un universo extendido de C que solo duró como 4 o 5 películas Gracias Warner por contratar a Ben Affleck para hacer Batman y hacer una medio desordenada vamos ver su Superman Gracias Warner por confirmar una nueva trilogía de Batman con Ben Affleck Gracias Warner por hacer que Ben Affleck haga todo de escritor, productor y guionista y director y actor en la misma película. Gracias Warner por hacer una mediocre adaptación de la Día de la Justicia. Gracias Warner por echarle a Ben Affleck y ponerle puesto a Marry. Gracias a por sacar a Ben Affleck y, y, y decirle que pone a un nuevo Batman y que no esté vinculado con el DCI. Gracias a por demorar tanto en escribir un dios más de tres años. Gracias a por usar una historia tan original que no suena para nada a Batman Returns de 1993. Gracias Warner por sacar a Benafle. Gracias a Warner por no llamar más a Henry Carr. Gracias Marrys por retrasar un año más la película y en este momento ya salió a 4. Gracias Marrys por confirmarle al actor nuevo para ser de Broadway Y nada más y nada menos nada más que Robert Partison El vampiro de Crepúsculo Míralo bien, es igual Igual a Bruno Ias, la mejor versión de Batman. Mejor que Ben Affleck mikey gator X también a la WS, eh. Va a ser el mejor Batman de historia de entretenimiento. Va a ser un buen sexy Bruno Elas, che. Me bien. Es igual. Vampir, crepúsculo. Batman, las dos caras, la misma moneda. Es igualito, eh. No tengo ni una queja. Todos los fans y todos están re felices, che. dice, sí, sí. buena elección bueno buena elección más no me sorprendería para nada que llamaran a ti de vela para ser de Gatubra o alguien más. A todo esto, gracias. Lo que queríamos todo, ¿eh? Gracias. Buah, Chao.